Y también a nosotros, también a todos nos vale verga al océano, a la naturaleza, al mismísimo Einstein, a todo el mundo, a la luna, al sistema solar, a la galaxia, a las cuerdas cuánticas, a los átomos, al vacío cuántico, al universo, al multiverso, a la continuidad del espacio-tiempo, a la existencia misma le vale verga.